Bien, seguimos acá en De Mañana, como habíamos anunciado. En este momento nos encontramos para conversar sobre una interesante iniciativa que ya tiene varios años aquí en San Francisco de Macorís. Est estaremos conversando con Yokairi Capellán, comunicadora eh, muy conocida acá en San Francisco de Macorís, además editora de la revista Selecta, que estaremos conversando con ella sobre la iniciativa de la campaña del Día Naranja a propósito, de que ayer 25 de noviembre se estuvo celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Buenos días, Yokairi. Qué bueno tenerte acá. Buenos, Buenos días, días, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días a todos. Para mí, encantada de estar por aquí por primera vez Ajá. en este espacio. Me siento muy cómoda. Eh. Qué bueno. Mira... Eh. Hemos visto que estás desarrollando, o tiene ya varios años desarrollando la campaña Naranja y que Carolina ayer presentó en su turno y hablaba de, de, de esta. Pero, ¿qué, pretend, qué, ha, ¿qué has pretendido con esta campaña? Bueno, eh, no es un secreto para nadie de cómo la violencia de género, cada vez En vez de bajar estadísticas, siguen aumentando. Este año tuvo la particularidad de que producto del COVID-19 ha habido un repunte en las estadísticas contra violencia eh, hacia la mujer. El confinamiento obligó a las víctimas, hablamos de mujeres y niñas, a convivir más de cerca y obligatoriamente con sus agresores. No es un secreto para nadie que la, las personas, o sea, las víctimas de violencia de género, por lo regular, no son víctimas de personas de fuera. Los agresores son las personas cercanas, los familiares, los amigos. Y, y esto es lo lamentable. Entonces, nuestra campaña busca causar concientización. Y algo que la caracteriza es que no nos centramos tanto en lo que es la violencia física, que es lo obvio, ¿verdad? Y a veces lo que se escapa de las manos. Uno de nuestros objetivos principales es buscar conciencia sobre diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, este año eh, hubo un tipo de abuso psicológico que causó mucho impacto, que es el gaslighting. O sea, esas cositas subliminales que suelen pasar y que muchas veces ni las tomamos en cuenta y el... ni sabemos qué abuso y qué, qué consecuencias graves pueden causar. Entonces, el mensaje ha llegado, la gente se identifica, estamos educando y nos sentimos hasta ahora muy satisfechos con los resultados Para que hemos obtenido. La gente que, hemos que nos está viendo, yo, eh, yo, Kyrie, ¿qué es el gaslighting? El gaslighting es un abuso psicológico donde se manipula a la víctima para que llegue a dudar de su juicio o de su memoria. El término realmente no tiene una traducción exacta al español, pero proviene de, eh, se le llama así por una película eh, clásica de Hollywood que se llama La luz de gas, donde el, señor, o sea, el esposo atenúa la luz de gas y esconde objetos eh, de la señora rica, su esposa, eh, y le hace entender que es ella la que ha sido la responsable cuando es el mismo que lo ha escondido. Entonces, cuando aparecen eh, los objetos, la acusa de que ha sido ella y que no lo recuerda. Eh, el, el objetivo de este ladrón pues de la película es eh, hacerla dudar de su juicio, desacreditarla como que está loca para poder quedarse con su fortuna. Entonces, aunque esto ya es un caso extremo que presenta la película sí, claro. para que se entienda el, el tipo de abuso que es, eh, podríamos poner un ejemplo simple en la pareja. Eh, quizás yo tenga mi pareja y le diga, mira, cuando tú dijiste tal y tal cosa, yo me sentí herida porque tú... Eh, esa palabra es humillante eh, para mí. Y esa persona diga, pero yo nunca dije eso. Eso eres tú que te lo estás inventando. O sea, tú te estás imaginando eso. Entonces, eso es gaslighting, es manipular. Eh, negar algo que hiciste para que la persona... Entonces, esa persona te lo dice con una seguridad eh, y, y mantiene su palabra de que no, que tú llegas, o sea, ya plantó la semilla de, de la duda, o hasta po podría ponerse de acuerdo con personas para que te hagan, y, o sea, y la repetición, o sea, te causan una duda, tú llegas a dudar de tu cosa, Sabemos que tú eres editora de la revista Selecta, pero al escucharte veo que tiene todo una... Un compendio de la realidad, de esta situación por la cual se la estás abordando con estos gráficos y estas ideas. Son propias tuyas, son un proyecto que vienes trabajando ya hace tres años. Sí, mira, eh, si quienes siguen la. La página de la revista en Instagram y eso siempre damos las fuentes de donde eh, sacamos la información. Por ejemplo, esta, esta fuente de, de gaslighting este de eh, eh, psicosalud, o sea, psicosalud. realmente de una fuente mm -hmm. de, de psicólogos. Y es algo que... Creo que te menciono el escenario, el escenario común, no, y tú te sientes identificado porque no es algo que suele pasar mucho. Cuando hicimos la publicación de este trastorno, eh, la gente nos comentaba: Mira, eso me hacía el ex esposo mío, o sea, la gente sí, se identifica porque es que es algo muy común. Y Yo, Kairi, para poner un poquito en contexto, en el 1999 la ONU decreta de manera oficial el Día Naranja. Es bueno que la gente tenga el dato, que se celebra en todo el mundo. Eh, aquí en San Francisco de Macorís la iniciativa tiene tres años, así como lo ha hecho la revista Selecta. ¿En el país? Eh, eh, no, pero en San Francisco como iniciativa tuya, que así podría hacerlo cualquier otra institución, eh, con diferentes enfoques, pero en base al Día Naranja, que es a través, o es una iniciativa de la ONU, que ya tiene 21 sí. años. Sí, a explicarte lo que es el sí, Día para Naranja. para que en ese, en ese sentido, pues, a, a abundes un poquito. Sí, mira, sabemos que el 25 de noviembre se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Eh, y se utiliza el mes de noviembre para eso, pero ¿qué pasa? Que como se han establecido objetivos, los cuales en vez de descender las estadísticas aumentan, eh, la campaña naranja, más que el, o sea, el 25 es el día oficial, pero realmente campaña naranja es la iniciativa de la ONU, o sea, es como un programa extra, aparte de lo que ya se viene haciendo para intensificar esa lucha de la no violencia contra la mujer nosotros decidimos acoger esa iniciativa, como tú lo, lo has dicho, y es bueno aclarar esto. O sea, sí. no es que la campaña Naranja sustituya lo ya clásico que se hace con la mujer, es que para poder lograr más resultados, el interés que tiene la ONU de que llegue más, y que de hecho es todo un programa creado donde tú accesas, accesas perdón, a una página y denuncias cualquier caso, ya sea personal o de otra persona, eh, comentábamos ahorita fuera del aire de las carencias que, que tenemos en nuestro país, pero existen organizaciones, o sea, que ha creado la ONU para eso. O sea, campaña naranja es como que ese esfuerzo extra que vamos a hacer para hacer todo lo posible para erradicar la violencia contra la mujer. Una cosa, Yekayli. Ayer tuvimos en el programa una pregunta. ¿Considera usted que el Estado lleva políticas? preventiva a la para la, prevenir y... la violencia de género. O sea, el estado aquí en nuestro país. Sí. Bueno, podríamos decir que sí, pero existen carencias, ya. muchas carencias. Y aparte de, de prevenir, eh, o sea, te estoy hablando por casos que vemos día a día de mujeres que de hecho denuncian y le dicen que no es suficiente prueba. O sea, con o sea con escenarios ya que que se Pero sabe que, que es una es tendencia de muerte. Caja, Exactamente. Entonces, cuando ya viene la noticia de que pasó lo peor, vienen las personas a declarar, sus familiares. Ella fue tantas veces y le decía que eso no era prueba y él la amenazaba, o sea, con, con prueba y que si no ha pasado nada, no se puede hacer nada. Entonces, ya cuando pasa, o sea, entendemos que sí, que, que hay que reforzar, que lamentablemente está muy débil el sistema de protección. Bien, y entonces, eh, menciónanos dónde... ¿La revista? ¿Cómo, cómo, la, la, página, cómo las la, redes. la distribuye? ¿Dónde se puede adquirir? Mira, Revista Select es un producto que físicamente circula en la zona norte como foco central en San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo y hacemos también una distribución eh, de puntos específicos en nuestras demás zonas aledañas. Eh, también tenemos nuestras plataformas digitales a las que pueden pues, accesar las cuales nos permiten un acceso eh, mundial, ahora mismo de hecho estamos actualizando nuestra página web y lo, la circulación de la misma es bimestral. ahora mismo eh, estamos ya preparando nuestra última edición del año que va a circular en el próximo mes, trae un resumen como de costumbre de lo que es la campaña eh, y es nuestra edición especial de fin de año recordarte también Francis sí. que Figu eh, también la revista Figuras es un producto nuestro, del sello de Caor Media, que es de hecho nuestra primera publicación, la cual es nuestra edición de lujo y va a circular a principios del próximo año. Mandamos a la tablet, eh, o si lo tienes en producción, la página, eh, a, o sea, a nivel de redes, de la revista Selecta, para que la gente pueda buscar la campaña, pueda ver a quienes participan, eh, eh, el, el enfoque que se le ha dado este año a la a la campaña y algo más que quieras apuntar eh, yo -Kairi eh, selecta, es el usuario de lo tenemos ahí en pantalla Instagram. gracias ahí está en pantalla yokey muchísimas gracias realmente felicitarte porque ahí ya son ya tres años fui. y es un esfuerzo que se hace para llevar ese granito de arena que tanto necesitamos porque siempre queda algo y los aportes son buenos así es muchísimas gracias a ustedes por la invitación yo encantada de estar aquí bueno Muy gracias bien. a ti porque la verdad que nos deja una bonita experiencia y te felicito sí, porque están, está consciente de, de esta realidad y la está plasmando en el trabajo que realiza a través de Select. Muy bien, pues gracias. vamos nosotros entonces a una breve pausa. Seguimos con más acá en De Mañana. Quédese con nosotros.